que yo sentía, solo fue una mentira El saber que me engañaste es contigo no estaría Demasiadas cosas, demasiados sentimientos Cuando se pasa mi vida, vuélveme esos recuerdos Jamás olvidaría todo lo que vivimos Recordar esos momentos que habíamos compartido Pero ya cortaste, ese lo que nos unía Lo siento, se acabó, apartarte de mi vista No ha sido perfecto, pero nada te ocultó. Que me tenías solo fue un engaño Mi corazón ya está roto, ya no siente amor por ti Olvidas el sentimiento que lo hacía vivir La vida siempre es dura, cuando das sorpresas Como ya no me amas, fue así como te expresas Las rosas se marchitan, mis días se hacen grises Seguir con nuestro amor es algo imposible Y ahora te lamentas por todo lo que hiciste Me dices que te perdoné de que te fuiste No soy un objeto, mucho menos un juguete Para que tú te diviertas como si fuera un soquete Ya no tengo esa confianza de lo que habías hecho Solo el tiempo lo dirá si no estás mintiendo te amaba demasiado Yo te lo demostraba Te daba algunos de lujos, pero si es como me pagas Ya no aguanto esta vida Por tu partida mi corazón ya está roto Eso fue lo que querías No me das explicación de por qué tú te alejaste Lágrimas me salieron porque tú me dejaste. Fue olvidada por millones de mentiras, mi corazón se endurece, ya no quiere más visitas. La esperanza destruida, un corazón que se parte. Esta relación fue terminada, conjunto y aparte. Siempre rogué por regresar, pero llegaste tarde. Dices que no quieres jugar, pero siempre jugaste. Que tú no quieres terminar. Pensaste, pensé que ibas a cambiar. Y al final me cambié. Creo que mi ángel llegó pero sin suerte Me siento perdido porque no quiero perderte quizá ya te perdí Porque nada es para siempre No hay principio sino un fin No digas nada Solo vete y te contaré de ti Que no valoraste nada Que en momentos de tristeza solo agachabas la cara Que en ti solo soy uno más Y que vienes y vas Y que siempre vi atrás para ver si algo cambiaba ¿Qué sabes de mí? No sabes lo que di No sabes todo lo que di Lo que lloré, lo que sufrí En fin, no sabes nada No sabes nada Sabes cómo te amé, tanto que para no pelear mejor me callé Sé que nunca me quisiste y sé que nada va a cambiar Sé que todo lo que diste solo fue por lastimar Sabes bien que lo que hiciste nunca se podrá arreglar Porque sé que si volviste solo es porque te fue mal Siempre rogué por regresar, pero llegaste tarde Dices que no quieres jugar, pero siempre jugaste Que tú no quieres terminar